Por el pase, nos encontramos en esta transmisión especial desde el municipio Páez, Parroquia de Río Chico, donde este 24 de diciembre, y como ustedes los aprecian en las imágenes de venezolana de televisión, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, continúa con su agenda de actividades en este día de Feliz Navidad para toda Venezuela, con lo que va a ser la inauguración del Centro Recreacional Niño Simón, de la misión Niños y Niñas del barrio. Ya en este instante, hace pocos minutos, hizo su llegada a este centro, donde como siempre ocurren este tipo de actividades, es recibido por una nutrida representación de personas, en esta ocasión niños, que como ustedes lo ven en las imágenes de nuestra planta televisora, lo están acompañando en este recorrido junto a la ministra Erika Farías, ministra del Poder Popular, para la participación y protección social. ...el presidente de la República, Hugo Chávez Frías... ...recordemos que la mañana de hoy estuvo también participando en una misa... ...que se celebró en la populosa parroquia de la Pastora en Caracas... ...y ahora continúa su periplo de actividades el día de hoy... ...con esta eh, inauguración que se enmarca dentro de lo que es la misión... ...niñas, niños y niñas del barrio que se inició este mismo año... ...con el objeto de llevar eh, bienestar a lo que son los más pequeños de, de la casa y que precisamente esta fecha del 24 de diciembre se encuentran celebrando lo que es eh, la llegada del niño Dios, la llegada del niño Jesús, y que sin duda alguna este 24 de diciembre en horas de la noche van a estar eh, abriendo sus regalos. Ya se encuentra acá junto a nosotros también eh, Vanessa Ibarra, que ella es la jefa de las recreadoras de este centro eh, recreacional para niños, para que nos comentes, Vanessa, ¿qué está haciendo el presidente ahorita? ¿Qué es esta? Ok, él en se encuentra ahorita el comandante en lo que es la área de los dormitorios que es donde los niños eh, empiezan primero desde una parte de caracterización eh, dentro del campamento como tal y luego se dirigen hacia los dormitorios el comandante hace un breve recorrido de lo que son los dormitorios, cómo está conformado tenemos en los cubículos 20 literas, de esas 20 literas caen alrededor de 40 de 40 camas lo cual está compuesto por niños y niñas este, cada cubículo tiene una representación de 40, caben aproximadamente 80 niños. Este centro en el cual el presidente estaba inaugurando el día de hoy, eh, tenemos entendido que se encontraba en una situación bastante difícil a nivel de infraestructura y que el mismo fue objeto de trabajo de rehabilitación por parte del gobierno venezolano. ¿Cuántos niños, por ejemplo, pueden... Eh, disfrutar de las instalaciones de este centro. Ok, este campamento tiene una capacidad para 160 niños. Pues sí, Boris, como tú lo decías, este campamento estaba totalmente obsoleto, no estaba acto. Este, sin embargo, gracias a la Revolución Bolivariana, pues se le ha dado un nuevo implante como lo es la misión Niñas y Niñas del Barrio eh, de, nuestra, de nuestra gran Venezuela. ¿no? Y decirte de allí también que esta, este campamento está hecho con gran amor para esos niños que vienen de distintas comunidades. En este sentido, eh, Vanessa, uno, un detalle importante, a propósito, como estamos viendo en este instante lo que es el recorrido del presidente Hugo Chávez Frías, ha sido la política del gobierno nacional hacia los más pequeños, que con la misión niños y niñas eh, del barrio, que es actualmente la misión en la cual está enmarcada esta inauguración, han visto sin duda alguna beneficiado su calidad de vida, aunque no de forma definitiva, y es por esto que es la importancia de que esta misión continúe, ...para poder eh, seguir beneficiando a los niños... ...de hecho ya estamos viendo... inclusive en este momento... ...a los pequeños en una piscina... ...sí, ellos se encuentran en la parte de atrás... ...donde están ubicadas dos piscinas... ...que contienen 3.000 litros de agua... ...este, cabe una capacidad de 20 niños por piscina... ...lo cual está hecho... ...con el mismo sentido, con el mismo amor... ...para que ellos disfruten... ...a través de las instalaciones del campamento... Ahí vemos al comandante... ...cómo disfruta de la excelente capacidad... ...y cómo disfruta de la excelencia del campamento... ...para que estos niños sean beneficiados y sean protagonistas de lo que es la Revolución Bolivariana. A quienes nos sintonizan en esta hora estamos escuchando a Vanessa Ibarra, ella es jefa de las recreadoras del Centro Recreacional Niño Simón, de la Misión Niño, ya que los niños siempre van a ser niños y, por supuesto, su alegría y su emoción se desborda, y sobre todo en este tipo de eventos en los cuales precisamente ellos son los protagonistas. Claro que sí. Eh, Tú sabes que lo, los niños de hoy en día de Venezuela, es el futuro de nuestra patria bonita, de nuestra patria que dijo Simón Bolívar. Por eso fue que el campamento fue, funda, fue con esa intención sí, es de ir formando, de ir creando más ideas, de ir conformando más habilidades para estos niños que de repente no tenían la capacidad económica para desplazarse a uno de estos grandes campamentos que se han hecho. Mira qué bonito es la sonrisa de esos niños a través de las imágenes, destacándose que, que son prioridad y que esas comunidades que están adentro y que esas comunidades que se sienten, que se sienten pueblo adentro, son parte de nuestra riqueza venezolana. Un día que te llena de amor, un día de felicidad, hoy es 24 de diciembre y los niños celebran hoy esta navidad con nuestro comandante Hugo Chávez Fría, que está viendo las instalaciones, está viendo... ...todo lo bonito que tiene el campamento... ...y todo lo bonito que tenemos para mostrar mucho más allá... ...siendo esto, este, la gran cena navideña... ...como es el compartir la unidad entre, entre esos niños... Entre, ...entre ese amor y amor de transmitir y dar... ...eso es lo, lo, lo más esencial dentro de este 24 de diciembre. Bien, continuamos en esta transmisión especial de Venezolana de Televisión... ...les recordamos que estamos en Río Chico, en el estado Miranda... ...con lo que es la inauguración del Centro Recreacional Niño Simón... ...este 24 de diciembre y el presidente de la república como lo comentaba Vanessa ha tenido la oportunidad de compartir con numerosos infantes que se encuentran acá, para quienes les gusta un poco saber un poco más de este tipo de iniciativas le podemos decir que este centro recreacional es un centro piloto, es el primero que se construye en Venezuela y tampoco va a ser el último, ya que pudimos conocer que se espera que para el año que viene se estén inaugurando en los 24 estados del país más centros recreacionales como estos, en los cuales los niños de escasos recursos, los niños que no tienen facilidades económicas eh, suficientes pueden venir acá mediante un trabajo de contraloría social, un trabajo de contacto con las comunidades, eh, canalizar esas necesidades de recreación de los niños y venir a estos centros donde pueden eh, precisamente compartir con recreadores, compartir con personal especializado que se encargará de ofrecerles la mejor atención y la mejor recreación en fechas como esta, 24 de diciembre, que es una fecha sin duda de alegría para todos los niños, para todos los venezolanos. También ...podemos decir que esos niños viven la experiencia igual que nosotros... ...y que cada uno de esos campamentos se nos va llenando de alegría... ...se nos va llenando de motivación para seguir avanzando... ...y seguir fortaleciendo los logros de la Revolución Bolivariana... ...porque este es un logro más de la Revolución Bolivariana... ...es un logro más, es un logro más, es una misión más... ...y, y me alegra decirlo con orgullo de que me siento sumamente orgullosa... ...de trabajar en este campamento, niños, me siento sumamente orgullosa... ...de ser juventud y de enseñarles a ese niño las distintas culturas que existen de distintos estados, porque no simplemente es este campamento, la parroquia Antímano vamos a abastecer este, varios estados del país todos los estados del país este, desde el 8 de enero hasta el 10 de mayo vamos a abastecer 18 campamentos fíjate lo importante que, que, que es la cota buen provecho, que Dios me los bendiga aquí en unión de mis hijas, mis nietas mis nietos les deseamos feliz navidad a todos ustedes, a sus familiares, sus padres, madres, a los promotores. Y bueno, ante el país desde aquí, reflexiones de Navidad. Reflexiones de Navidad. Hoy, el mandato de Cristo. Amémonos los unos a los otros. Sigamos el mandato de Cristo. Bueno, yo no voy a hacer aquí una cadena. Solo, feliz Navidad y buen provecho.